El profesor Joaquín Sánchez es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Murcia, catedrático de Universidad del Área de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo Gether. Sus líneas de investigación son la teoría de juegos, optimización de sistemas complejos y aplicación de la estadística. El seminario de aplicaciones de la teoría de juego, en él se va a presentar dos de las líneas de investigación más consistentes del centro de investigación operativa en el ámbito de la teoría de juegos, que serían en los juegos de investigación operativa, que están relacionados con la logística y la gestión de operaciones en el mundo de la industria y en otros ámbitos, y los problemas de la bancarrota y gestión de recursos escasos. Todas eh, las aplicaciones que se, que se ilustran, pues eh, bueno, se irá comentando qué trabajos de, de los miembros del Centro de Investigación Operativa eh, se han ido realizando en, en esos campos. Sí. El seminario pues, va dirigido a nuestros estudiantes de doctorado y a todo aquel que esté interesado en las aplicaciones de la teoría de juegos.